Comenzaremos el dibujo de nuestra planta, tomando, como dijimos, de referencia, para construir eh, este modelo, el ejercicio 2 que hemos modelado en, en, en SketchUp. Tenemos la planta y vamos a ir eh, dibujando eh, en LibreCAD este, este modelo. Fíjense que es una figura rectangular eh, sin mayores este volumetrías o entrantes o salientes, por eso es que comenzamos con un ejemplo bastante sencillo, que tiene 13 metros por 11.25 en el contenedor general. ¿sí? Bien, vamos a elegir LibreCAD, eh, teniendo siempre presente el tema del origen de eh, las coordenadas, como habíamos mencionado y habíamos explicado, vamos a elegir en las herramientas del panel de dibujo, la herramienta rectángulo. El rectángulo, si prestan atención, acá en el ángulo inferior derecho, nos eh, permite especificar siempre la primera esquina. Si tenemos habilitada la opción de ajustar a la rejilla, fíjense que podemos habilitar y ajustar a la rejilla. Elegimos en este caso la herramienta rectángulo, nos va a pedir primero especificar el primer punto. ¿Sí? Vamos a tipear 0,0. 0. Este es el punto exacto del origen en el sistema de coordenadas absolutas. ¿Sí? Ahora vamos a elegir la segunda esquina del rectángulo, que en realidad, eh, como sabemos que la planta mide 13 por 11,25, sabemos que 13 unidades en X es la ubicación de la coordenada en horizontal, coma 11.25 para la coordenada en vertical. Y de esta manera se ha generado el contenedor perimetral inicial de nuestra planta. Lo que corresponde hacer, porque hasta ahora no lo hemos hecho, es guardar, guardar el archivo. Eh, guardar, le vamos a dar una ubicación, en este caso se va a llamar ejercicio 3 y eh, vamos a ver que el formato de guardado de los archivos que se generan en LibreCAD es DXF en este caso como ya había iniciado con ese nombre, le damos reemplazar sí, luego lo que eh, sigue es eh, básicamente ir completando el espesor de los muros eh, las divisiones de los locales interiores. Eh, si recuerdan, en este caso los muros tenían perimetrales, tenían un espesor de 30 centímetros y los interiores de 15 centímetros, de manera que vamos a elegirle una herramienta que es la de eh, paralelas, que nos permite dibujar está en la misma, eh, en el mismo conjunto de elementos de graficación que eh, línea, vamos a elegir paralela. Se nos pide especificar la distancia, en este caso vamos a elegir 0.30. Enter y vamos a ver que simplemente con acercar hacia un lado o hacia el otro de la línea que nos interesa, hacemos clic, en este caso hacia adentro, y se han generado las líneas paralelas. De la misma forma podemos este, continuar, por ejemplo, haciendo los locales interiores. En este caso, este local tiene 6.90 y tiene una división interior de un tabique de 15 centímetros y a los 7.50 metros en vertical. Entonces, elegimos paralela nuevamente, tipeamos la distancia, 6.90, y si nos acercamos a, este, eh, a esta línea, a este vector, se eh, ubica la línea a la distancia para en paralelo que hemos tipeado. Habíamos dicho que en vertical era a 7.50, entonces nuevamente seleccionamos la opción paralela y tipeamos 7.50. Cuando nos posicionamos porque queremos que sea paralela a esta línea, y hacemos clic, se genera el vector y se ubica. Lo que tenemos que hacer ahora es antes de continuar, haciendo los espesores de los muros, eh, es cortando, por ejemplo en este cruce de vectores que es la esquina superior. Para eso tenemos en el, el panel de herramientas modificar, una opción que es recortar, pero en este caso recortar dos, trim to, que son dos elementos que se cruzan entre sí y que corta. Lo seleccionamos y eh, en la línea de comando se nos pide seleccionar el primer objeto a recortar. Vamos a seleccionar esta línea. Seleccionar el segundo, la seleccionamos y fíjense que inmediatamente ya se cortaron en el cruce ambas líneas. De esta forma puedo ir eh, seleccionando nuevamente y realizando la misma acción con los demás cruces de línea a recortar. Cuando no tenga que recortar dos líneas, sino una sola, tengo esta otra opción, que es recortar un objeto.